Existen en el mundo alrededor de 500 millones de mujeres que no saben leer ni escribir. Y la cooperación, si no tuviéramos cooperación, estas mujeres realmente podrían saber leer y escribir, darse una oportunidad en la vida. La cooperación internacional y la cooperación española es importante porque hay que reivindicar los derechos humanos y los derechos humanos somos todos y somos todas personas.